¿Quién te dijo? Tú sabes que tú venías sí. a trabajar. Yo fui a jugar gol contigo. Sí. ¡Ay, Dios mío! Ya estamos en el día 23, no lo puedo creer. ¿Y qué me tocó aquí? ¡Un party! Sácame! ¡Es una cinta de pelo con aguacate! Con lo que a mí me gusta el aguacate. ¡Ustedes vayan a ver el video nuevo! Les tengo prometido desde que llegué que les iba a mostrar un poquito de las cositas que traje Para las ayudas del Batei Kakata Ustedes saben que yo me siento muy comprometida con el Batei Kakata Yo hace ya voy a decir como que dos años llevo llevando ayudas Y la última vez la hice con Ali y desafortunadamente no trajimos suficiente Yo siento que era muchísimo lo que traíamos pero había muchos más niños Así que esta vez vamos a tener ayuda para 400 niños en nombre del señor Así que nada, quiero que me acompañen para que vean un poquito cómo se arma Todavía falta muchísimo, muchísimo, faltan los caramelos La comida que se monta el día antes eh, Los juguetes todavía no me han llegado Todo va llegando poco a poco y no a lo loco Mientras tanto les regalo una imagen de mi esposo tomándose una corona Ay, ah, me han preguntado también que qué le pasó a Napoleón en la oreja Mis amores Napoleón tiene un hermano que es un Frenchie y una hermana que es una Frenchita también. Y bueno, ya saben, ellos jugando, le motisquearon la, la orejita a Napi, pero él está bien, solamente estamos esperando que le salga el pelito claro, otra dice vez. Que él, él también busca el huevo. A él le encanta jugar. Con la edad que tiene, no estamos jugando con los niños de jugar. Chef, ¿qué vamos a comer hoy? Tenemos una, entrada, una crema de pata. <ríe> Qué delicioso. Tenemos una ensaladita, mm. un y una pasta con camarones. Me encanta. Ah, bueno. Ah, bueno. Eso es que viene Me encanta. Vámonos, Napoleón. ¿Quieres ayudar también con las ayudas, mi vida? ¿Quieres ayudar? Tengo miedo que... se, Amor, trae, bájame las cajas, bájame todos los pomos de leche. Mis amores, estuve esta vez teniendo ayuda de una chica del Miami Children's. Espero estar diciéndolo bien. Allá no sé si es del Miami Children's o del Nicholas. Es lo mismo, ¿verdad? Yo creo que es lo mismo, pero desde aquí, mi amor, te mando muchísimas, muchísimas gracias por esta ayuda. De verdad que sé que va a ser muy bien recibida. Así que nos vamos a trabajar. Mira, me ¿Quién te dijo? Tú sabes que tú venías sí. a trabajar. Yo fui a jugar gol contigo. Todo fue una trampa. Todo fue una trampa, fue una trampa mis no? amores. Sí, pues. Tip número uno para que su esposo haga sí. lo que ustedes quieran. Siempre ustedes hagan algo... Que obviamente a ustedes no les desagrade tampoco y, y nada ustedes van a ver como todo por ejemplo yo sé que a Pushi le encanta el golf así que obviamente yo misma de mi corazón bueno y noble salió Pushy, vamos al golf y él se quedó así pero después mi amor me tiene que ayudar por ahí tengo todos los regalos del de bebé de la casa, de Cuquito, que van en el arbolito, mis amores. Pero como tenemos tantos perritos, obviamente no se pueden poner ahora porque si no ellos le hacen pipi y le hacen todo. Son tremendos. Pero les quiero enseñar lo que me compré. Bueno, les voy a enseñar varias cositas que me estuve comprando ahora. Ustedes no lo pueden oler, mis amores, pero viene con este ramito. Y este ramito huele tan, pero tan rico Déjenme enseñarles Ustedes saben que yo soy una adicta a los lazos Por aquí está el lazo Díganme algo de esta belleza tropical Lo amé Y soy amante también de las pijamas Mis amores, y a mí me encantan las cosas que sean personalizadas Y Joyce Design, mis amores, que ella está acá en la República Dominicana Está haciendo estas baticas. Díganme algo, díganme algo de esta belleza yo ahora mismo no sé si acostarme el 24 con esta batica o el 25 por la mañana. Ay, no sé. Ahora mismo tengo una indecisión con mi vida. Ay, esto está demasiado bello, demasiado bello. Lo amé. Para que vean más o menos cómo voy a estar vestida. También me estuve comprando, mis amores, varias cositas de esta marca de Wilmore Que es una joyería que está acá en la República Dominicana Y mis amores, tienen tremendos precios ahora mismo Miren estas bellezas que me estuve comprando Espérense Porque ustedes creo que van a morir de amor Mis amores, todo esto me salió todos estos aretes que les voy a enseñar Que son de una sola oreja Espérense, déjenme ver si yo estoy sacando bien las cosas No voy a decir que yo Ustedes saben que con una mano la cosa se pone difícil Ah no, estos son Miren, estos de acá mis amores estos son una belleza, son de la marca Brumani Y son unos que utilizó J.Lo, lo Mírenlos ahí Y los venden acá Wilmer, la empresa Wilmer Pero ahí pueden ver Ay, Dios mío, ¿cómo? ¿dónde es? Ahí está, ahí está el nombre Brumani, son una belleza de aretes, mis amores Una belleza Esos aretes me los estuve comprando Estos sí estaban más caritos, ¿eh? No les voy a mentir Pero estos de acá no salieron tan caros para lo bello que es. Son un baño de oro, pero miren esta belleza. Miren esto, qué diferente a todo lo que venden en Miami. Son un baño de oro y estos me salieron como en $165 o $204 dólares. No me acuerdo muy bien, pero nada, nada caro. O sea, bien accesibles. Miren estos, qué hermosura. Miren esto, una belleza también. Estos creo que los voy a usar el $31. Espérense que me faltan otros Compré otros también Compré uno de muchos colores que me encantó Súper bello Y compré un anillo Ay, no, no, el anillo está bello, bello, bello Mis amores, y aquí está el próximo arete Díganme algo, es también de un solo Se utiliza en una sola oreja Ay, qué bello está Este tiene hasta el clip aquí atrás y todo Dime amor de mi vida, esposo con el que me casé Ayúdame con este, por favor Ayúdame, amorcito Ayúdame a abrir esto Miren este anillo, mis amores Este también está un poquito más caro Pero a ver, para que lo vean ahí más o menos Miren qué bello está Este es de oro con diamante Este sí está carito Lo que fueron los aretes Brumani Y el anillo sí me salió caro Pero estos areticos que para un regalo Están súper, súper cute, súper diferentes No hay que regalar lo mismo todos los años Están súper buenos Me salieron, creo que fueron Este $204 dólares Y esto en 66, $165 y $165 Y este $204 Estas fueron las compritas del día de hoy Mis amores, y por aquí están Estas cositas que son perfumitos Por aquí creo que estas son de los labios Tengo $25 bolsitas de esta y esto voy a armar como unas 30 para las niñas más grandes porque para muchas de ellas, mis amores estos van a ser sus primeros perfumes, su primer pintalabio, déjenme ponerme por aquí para que me vean y me entiendan un poquito de cómo va esta dinámica eh, para muchas de estas niñas es la primera vez que van a tener algo femenino, ¿no? Porque desafortunadamente eh, su estatus económico no les permite solamente eh, las cosas esenciales, las cosas básicas Así que a mí me da tanto, pero tanto eh, gusto, tanto placer el poder llevarle sus primeras piececitas como es un perfumito, como es un pintalabio y nada, eso me alegra a mí demasiado, demasiado De corazón, así que voy a hacer estas bolsitas Ya saben, ¿no? Con una sonrisa de aquí a aquí Gracias a Dios, estuve Contando con todas mis vendedoras De Saks que me ayudaron a, miren Con todas estas cositas, estas bolsitas Se las voy a llenar de perfumitos De cremitas, tengo también También hay rímel, hay muchas Cositas que yo sé, como niña Como jovencita, a ellas las va A emocionar muchísimas, miren todas estas Cositas también van para allá, así que Nada, voy a empezar a montarlas y les voy enseñando, mis amores. Y por aquí hay más ayudas: por aquí hay pastas de dientes, jabones, más cepillos de dientes. Y faltan otras cajas más. Déjenme enseñarles. Ay, ya se les muestro el patio que no sé si se los había enseñado la otra noche. Cómo va quedando. Ustedes saben que esta no es la casa donde ya nos vamos a quedar. Aquí llevamos muchos, muchos años, pero que tenemos ahí. Hay jabones. Aquí hay más jabones, más, más pastas de dientes, sí. bueno, hand sanitizer. No ¿Y dónde tenemos las leyes? Sí, la, también hay la, leyes, la aquí, las leyes Y entonces aquí tenemos guardadas es las leyes. Todo esto que está acá, mis amores, fue una donación. Todo eso, todo esto, todo esto, todo esto. Ay, Dios mío, ahora me tengo que poner, yo lo pongo todo en este tipo de bolsas. En este tipo de bolsas les meto los caramelos, les meto jabón, pasta de dientes, cepillo dental Y obviamente ahora como estamos en diciembre les pongo un regalo Y aquí vamos a empezar a armar mis amores las de los más grandes Ven ahí tengo perfumitos, por aquí tengo estas bolsitas Estas son para, los niños más, para las niñas más grandes ven Un perfumito, el pintarabio, el perfumito eh, también le voy a poner un hand sanitizer También le voy a poner eh, desodorante Esta es para los más grandes Porque la de los más chiquitos van con juguetes que todavía no han llegado Y también van con caramelos que no han llegado Mis amores, yo tengo claro que todas estas ayudas que yo llevo No resuelven el problema de un país No resuelven la vida de estas personas Pero si por un momentico Si por unos minutos solamente Yo puedo regalarles una sonrisa yo voy a hacer todo, todo lo que esté en mí para lograrlo. Mis amores, muchísimas, muchísimas gracias por llegar al final de este video. Los quiero, los amo, los adoro. Colorado, el mundo de Camila. Por hoy se ha acabado.